¿Sabes qué hay detrás del funcionamiento de los robots? ¿O cómo es posible que haya aplicaciones que detecten tu voz o tu expresión facial? Le doy la bienvenida a una serie de videos donde aprenderás a utilizar MATLAB con hardware. En esta serie de videos aprenderás algunos conceptos relacionados con la tecnología y con la ingeniería electrónica. Esto con el objetivo de que descubras el grandioso alcance que tiene. Al realizar este curso, podrás desarrollar habilidades en el uso de la herramienta MATLAB y de la tarjeta Arduino. Te daremos una introducción sobre algunos conceptos básicos de programación con estas herramientas, así como conceptos de variables y componentes electrónicos necesarios para desarrollar los proyectos. Para esto, se realizarán cinco proyectos relacionados con algunas áreas de la electrónica. Habrá un introductorio, otros relacionados con el procesamiento de voz y otros relacionados con el procesamiento de imagen. Para realizar la explicación de cada proyecto contamos con un equipo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica que está motivado por lograr que aprendas y saques el mejor provecho de todo lo que será explicado. En total somos cinco personas las que formamos el equipo. Yo soy Ángela y estaré a cargo de los videos introductorios y del primer proyecto del curso. Mi compañero Sebastián estará encargado del proyecto de procesamiento de imágenes. Y mis compañeros Andrés, Juan Pablo y Sebastián estarán encargados de los proyectos de procesamiento de voz. Y bueno, espero que con esta pequeña introducción te motives y quiero invitarte a empezar esta gran aventura con una actitud positiva y una gran disposición al aprendizaje. Recuerda dar siempre lo mejor de ti y nos vemos en los próximos videos.